sabes, a veces nos hacen tanto daño que no queremos perdonar, que pensamos que no perdonando les podemos hacer mal a esas personas, a veces pensamos que yo no lo perdono, yo no te perdono, ¿por qué no te perdono? ¿por qué no se me da la gana perdonarte? no te perdono porque no quiero y esa es una atadura que uno cree que la persona la, la siente y no, no es así el no te perdono es lo que más daño causa a un hogar, a una familia a una relación a un hijo, a una hija o de un hijo a una mamá a una madre, a un padre. Un, no te perdono con una hermana, con un hermano. Y, y se afectan familias. Y se afectan toda la vida por no perdonar. Cuando no perdonas, no eres feliz. Cuando no perdonas, no, no haces a nadie feliz. Cuando no perdonas, no puedes ver el daño que le haces a otros por no perdonar y es entendible porque nosotros necesitamos amar, necesitamos ser amados, necesitamos ser queridos, necesitamos vivir, ser felices, que alguien venga y nos diga no te preocupes todo va a estar bien, estoy contigo, pero que realmente sea verdad. Pocas veces hay alguien que pueda apoyarnos de esa forma. La única forma que te puedo decir es que Dios es el único que te puede perdonar y te puede ayudar a perdonar. El perdón es lo más limpio y es un regalo de Dios. Nosotros, cuando no perdonamos, nos enfocamos en lo malo, a hacer mal, a enojarnos maldecir, odiar, tenerles odio, coraje y resentimiento, pero eso a nadie afecta, más que a nosotros mismos. Por favor, sé feliz, ya no odies a nadie, perdona, perdona y ama como Dios nos ha dicho.